Ah, en la medida de hoy lo que pasó fue que se aplazó la audiencia con la finalidad de que se le diera el plazo a la defensa y al imputado de presentar pruebas y presentar documentos a favor de su defensa. Eso fue. ¿Qué estaba conociendo? Ahí se estaba conociendo la audiencia preliminar, estaba fijada para el día de hoy y se aplazó para el día 20 del próximo mes de agosto. Ah, en lo adelante entendemos que ese día se dictará auto de apertura a juicio y ya de ahí entonces el tribunal de juicio va a determinar sobre la culpabilidad o la inocencia de ese imputado. Nosotros entendemos que, hay, que hay una, aquí hay una tentativa de asesinato y que ese joven será eh, sancionado como establece la ley con una pena de 30 años para esos casos.